Hola, me llamo Carlos Benavent y estoy aquí en los estudios de Musicholic eh, y vamos a hablar un poquito, si os parece. Paco fue muy valiente de, de introducir instrumentos fuera del flamenco dentro de su banda. ¿no? Yo me acuerdo que al principio le decían Paco, el de la guitarra china, que se vaya, porque lo primero que hice con él era un dueto de bajo y guitarra en Monasterio de Sal, una colombiana. Claro, salía, salía a tocar el bajo, al lado de pa salía Paco primero, después salía yo con el bajo y había un momento que estábamos en un tema, solo un bajo y una guitarra en el escenario. A los puristas veían un instrumento raro, la guitarra china, Paco, que se vaya. Y me presentaba como, ¿Y a la guitarra china, Carles Benavent, yo, yo ya saludaba. no Y esto fue dura durante un tiempo, fui la guitarra china, ¿no? hasta que grabé con Camarón de la Isla. que Entonces, ya cuando grabé con Camarón de la Isla, me acuerdo que Paco me llamó Carlos y ya está. Como diciendo, ya está, ya, ya estás, estás admitido, ¿no? como si hubiera pasado la prueba del algodón, ¿no? hubiera hecho unas, o unas opos, ¿no? como si hubiera ganado las opos flamencas. ¿no? Ya desde Crack, que fue el primer grupo, que era un grupo de blues, con el, con el, con el compañero del cole que me, de la guitarra, que Emilio Valeriola, ¿no? entonces, pues con estos, y con Salvador Fon era primer, mi primer trío de blues, que tocábamos blues, después pasó a ser Máquina, un grupo de música progresiva de la época. Bueno, te estoy hablando de los años 60 y pico, ¿eh? 69, 60, 70, a los principios de los 70. Y después, una cosa muy importante que fue conocer a Juan Alberto Amargós. Juan Alberto Amargós me puso las pilas, pero como en aquella época no había Berkeley, no había lo que te contaba de las escuelas, no, no daban bajo eléctrico y menos bajo eléctrico con púa. Esto es una cosa realmente que, que, que, que era un invento de cada uno, ¿no? Yo eh, Me lo tenía que inventar lo que tenía que tocar, ¿no? o de cómo tenía que tocarlo. Pero el que sí me ayudó mucho fue Joan Albert. Joan Albert me preparó un poco para lo que, me tenía, lo que tenía que venirse encima, ¿no? lo que se me iba a caer, bueno, lo, lo que me iba a encontrar en la vida. ¿no? Y esto me hizo que, que, que cuando me encontré al lado de Paco pues estaba lo suficientemente preparado y lo suficientemente ya ágil como para poder aprovechar el tren, aquel tren que pasaba para coger, coger en marcha. ¿no? Que es lo que siempre digo a los chavales cuando vienen a mis alumnos cuando vienen a casa que les dé una clase, les digo que, que tenga tener la mano preparada y lo suficientemente lista y ágil como para que cuando pase el tren puedas, puedas agarrarte a él y, y no, que no te caigas. Y esto, pues mira, hasta los, esto, una cosa lleva a la otra. Yo nunca he ido, a, nunca he sido una persona, un, un músico trepa que quisiera llegar a un sitio. Siempre se me ha caído todo encima. Yo tengo mucha suerte de tocar con siempre con gente más buena que yo que me ha tirado para arriba, ¿no? me ha levantado. Empezando por Joan Albert. Después ya fue Paco de Lucía, que ya te digo, fue como uh, esto es un vi un camino a seguir. Después Paco de Lucía también llevó a conocer a Chicorea, que también fue a pasar el charco y aprender, aparte de, de, de tocar, aparte de inglés para poderme manejar, que tampoco lo, lo sabía, pues hacerme con un repertorio así serio y que tenía que ponerme las pilas para estar a la altura de, de, de donde, del sitio donde estaba. ¿no? Pruebas que he ido pasando en la vida y que todas, han, para mí, son, tengo un buen recuerdo de todo. No tengo ningún mal recuerdo de nada. Todo para arriba, siempre para arriba. Tocar con gente a la que admiras tanto, que son como pirámides, que son como... como de, de, de entrada Paco era como si fuera de la familia, porque en el grupo de Paco éramos una familia pero por ejemplo, eh, si a, pasar a, a, a, a dimensiones un poco más desconocidas como Chick Corea o, o no digamos más Davis, aunque más Davis fue, fue un salir, eh, salir en un momento, yo a veces pienso que lo he soñado porque fue llegar a Montré, tocar e irme a casa otra vez y fue aquello plas plas o sea, en realidad estuve con más Davis como un par de horas con él, el tiempo que duró la actuación y un, y un ensayo que hicimos el día antes, o sea que fue visto o no visto suerte es que hay un vídeo y, y cuando lo veo digo sí sí es verdad no lo he soñado esto ha pasado de verdad no pero me refiero a que a lo mejor si sí, Corea con este sí que he estado más tiempo y he hecho giras con él y he grabado como tres o cuatro discos con él que, que esto sí se sí, ha habido una colaboración y una, y una y una conexión más más fuerte pues, pues siempre esto que te enriquece porque por pues claro te, te, te pone te ponen te, te abre te abre te abre tus conocimientos y tu y tu manera de estar sabes saber estar en, en los, poder saber estar en los sitios que es muy importante no a veces me preguntan o me preguntáis qué gira es la que más te gusta yo siempre digo la misma el honor y la, y la gracia de, de poder estar sentado en medio de dos de dos torres dos pirámides como decíamos antes que era paco de lucía por un lado y chico Corea por el otro no una gira en el año 82 ayudé a chico un poco a convencer a paco para que viniera no a la, a la gira y chico Corea era un loco de él no y, que, y quería que viniera y, y consiguieron hacer una gira con los dos ¿no? fue una cosa increíble porque claro yo, no, yo no, no era ni tan flamenco como paco ni tan jazzista como como como Chick. estaba en medio que no era ni una cosa ni la otra pero en cambio estaba bebiendo de los dos no haciendo como de, de puente y, y, y aprendiendo de los dos. O sea, fue, fue la gira más, más más instructiva de mi vida, ¿no?